Imaginar, no me puedo controlar Mis latidos se aceleran Y siento aquí en mi pecho vibrar Una energía brutal Me arrastra hacia tus caderas Esta noche serás mía Aunque me cueste la vida Yo ya vi que me miraste no tienes otra salida ve despide a tus amigas Diles que otro día las miras Yo voy a pedir un taxi Y te espero en la salida Y vámonos de aquí a donde no haya tanta gente Quiero estar en silencio y que nadie nos moleste Y vámonos de aquí a otra parte a ser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 Si te gustó la canción, ya deja tu like, comparte, suscríbete al canal para no perderte nada. Y recuerda también que tengo un Facebook, tengo un Instagram, tengo un Twitter que te voy a dejar en la descripción para que me sigas, estés al tanto de todo lo que hago. Y bueno, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.